Espero que estén súper bien el día de hoy Hoy se me hizo un poquito noche para grabar Pero aquí estamos para que justamente ustedes vean este video Al día siguiente que yo lo esté grabando Y hoy les traigo una actualización de un caso que ya habíamos hablado Porque uno de los canales más polémicos, más misteriosos Con más teorías alrededor de él ha regresado Así es, hoy vamos a estar hablando del canal de Kate Job eh, Ya había hablado de este caso en dos ocasiones, pero había estado desaparecida y al parecer volvió Entonces hay algunas cosas que discutir sobre eso porque esto sigue eh, llamando la atención ok Sigue como que atrayendo bastante atención hacia lo que es este canal Y ahorita les voy a decir el por qué Pero bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia fantasuita Y para que puedan eh, pasar el videito más ameno Tráiganse algo de tomar como ustedes saben, yo amo las bebidas de tapioca, así que eso es lo que estoy tomando yo. Y cuéntame en los comentarios ustedes que están comiendo mientras en este video. Pero bueno, aquí van a estar apareciendo mis redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y, Snapchat, y, no, y Twitter. Este, Entonces ahí los espero por aquí, como están viendo mis redes. Hoy no está Miri, No, estamos Chuck y yo. Que no sé si Chuck otra vez quiera um, mover muebles. Espero que no, pero bueno. Hoy ya dormí mejor, estoy de mucho mejor humor que ayer Así que, pues, ¿qué les parece si comenzamos de una vez con este video? Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, así que... ¡Adelante! Ok, fantasmitas ¿De qué vamos a hablar? Como les dije al principio, de Kate Job Ahora, contexto, un poco de contexto Vamos a... Eh, rebobinar, no sé cómo se diga El tema un poco para que se les refresque un poco la memoria sobre este canal Recuerden, bueno, no sé si ustedes conozcan, probablemente algunos sí, probablemente otros no. Un contenido que hay sobre todo en YouTube que es del Mukbang. mukbang, que es básicamente eh, personas comiendo así como pues a cámara, obviamente hay dos modos, uno que es ASMR, es decir, puros sonidos, pues sí, obviamente de la comida rompiéndose, ya saben que de repente truen así como que lo que está doradito, cosas así. Puede ser en ASMR, los pulsonitos, o puede ser platicando, o sea, enseñándoles la comida y platicando así. Pero, pues, el mukbang es com o sea, comer cantidades enormes de comida. O sea, de que siete hamburguesas, tres paquetes de papas, o sea, para una persona es demasiado. Pero bueno, así es como eh, se maneja este contenido. Entonces, hubo un pues, un rato, la verdad es que ahorita yo ya no lo he visto tanto, o será que yo personalmente lo dejé de ver un tiempo, donde eh, estuvo muy de moda este tipo de canales. Mucha gente, a pesar de que no se dedicaba a hacer este tipo de contenido, empezó a sacar este tipo de videos porque les digo como que se puso muy de moda. Entonces, en uno de esos canales de los que pues más se pusieron de moda, está Kate Job, pero no por una buena razón, sino al contrario. Obviamente tenía la misma mo modalidad. Ella usa el ASMR, entonces... Pues era, o sea, no tiene sonido de fondo, no tiene música de fondo, simplemente es ella comiendo. Entonces, en el, o sea, en, en, dentro de ese video se escuchaban palabras así como rápido, o sea, como muy querido, como si alguien detrás de cámaras le estuviera dando órdenes a, a ella que estaba grabando el video. Ella tiene una característica y es que a muchas personas que comen mukbang se graban de aquí, de lo que es la boca para abajo, es decir, se ven las manos, cómo va agarrando la comida, uh, porque ella come con las manos, no usa tenedor ni cuchara ni nada, entonces se le ve de aquí a muchas personas, de aquí para abajo, es decir, nada más para que veas cómo está masticando la comida. Obviamente, pues es normal que tú te muevas, pues cuando estás comiendo, para acercarte a, a agarrar la comida, y pues se les logra ver como parte de la nariz, es normal. Y aquí eh, Kate, pues usaba como ay pues qué puede ser, como una máscara, bueno no es máscara, se ve como que tiene como un, una tela, un pedazo de tela en lo que es esta parte para que por si se llegara a ver algo pues que no la reconocieran y con la característica de que se veía que aquí en la nariz pues lo tenía recortado obviamente para que le saliera la nariz y pudiera respirar a gusto. Pero eh, con esto de que tenía la nariz recortada, pues se logran ver algunas facciones de ella. O sea, pues la boca, la nariz y las manos. Entonces, como les digo, a pesar de que eh, se escuchaban esta, esta voz, era una voz masculina que le decía por atrás de, de la cámara, así como rápido, come rápido, esto, esto, así. Pero la gente se empezaba a cuestionar, ok, o sea, ¿qué está pasando? ¿Estás bien? ¿Alguien te está dando órdenes? Ya saben, ¿no? Este tipo de, de cosas que siempre se da de que vístete de tal color si sí, estás en peligro o no sé, ráscate de la oreja en caso de que necesites ayuda. Y pues ahí está la persona así o a lo mejor le dio así como que comezón y pues las personas se empiezan a alimentar estas teorías de que está en peligro la persona y demás. Pero aquí la diferencia con Kate Job era que parecía con moretones en los brazos como si alguien lo hubiera agarrado muy fuerte, se veía lastimada. En un video como que se le cayeron los dientes, o sea, era así... Cosas más intensas que tú decías o okay, entonces definitivamente esto no está bien. Además, comía con singular rapidez y, eh, e intensidad que tú realmente pensabas, bueno, la tenían muerta de hambre. Le ponen esto para grabar y pues obviamente ella empieza a comer así. Cuando, pues, los mukbangs son de comer rápido porque, o sea, por ejemplo, sus videos duran... 15 minutos, cosas así, imagínense atascarse toda esa comida en 15 minutos, pues tienen que comer rapidísimo. Obviamente hay gente que los hace como de 40, 50 minutos, pero bueno, es dependiendo. Entonces, bueno, hubo el último video que subió Kate Job, fue literal hace casi 3 años. Hace casi 3 años, este todo su tema estuvo en su pico de que de verdad ella... Yo me imagino que era acosada totalmente por todos lados por estos comentarios de que sí ya estaba bien, de que si sí estaba... que se la habían robado, un robachicos, vamos a poner así, o sea, si la tenían secuestrada... Eh, se estaban obligando a comer Incluso ella llegó a poner estoy bien O sea, no me preguntes si estoy mal Pues realmente es que estoy bien eh, Lo que tengo son unos moretones Porque me pegué, me arañó el gato Porque también tenía rasguños O sea, como que eran explicaciones Pero la gente no acaba de convencerse De que definitivamente ella no, no o sea no estaba bien O sea, más bien que la estaban obligando hacer eso o la persona que está editando los videos estaba poniendo como estas anotaciones porque recuerden que no hablan sus videos lo único que pone son como textos aquí y eso es todo muy bien entonces esto tuvo les digo este tema todo el mundo hablaba de él este era una polémica enorme alrededor de su canal cuando pues de la nada desaparece, entonces pues obviamente la gente se empezó a preocupar de que definitivamente algo le pasó, sí le estaba pasando algo y pues, o sea, pues ya ahí acabó, ¿verdad? Entonces les digo, tres años. Curiosamente empezó a aparecer como un enlace, un link nuevo en su perfil, bueno en su canal pues de, de YouTube, en la página principal, porque de hecho no tiene link ni a Instagram ni a Facebook, nada, nada. Simplemente es su canal y punto. Entonces salió un link ahí donde dice así como que ayuden a que, que Job regrese. Y tú sigues ese link y es un como una página de donaciones. Entonces, pues básicamente está diciendo, ah, pues quieres que regrese, pues entonces dónale. No dudo que si haya, o que hubo, o que hay todavía... Muchas personas que sí hayan donado dinero, pues, genu genuinamente preocupadas por ella. Entonces, pues, eh, cuando apareció ese link, todo el mundo fue de... Más bien, ya te estás agarrando del tema de que la gente está preocupada por ti... Para pues ganar un poco de dinero Que sinceramente creo que ella así personalmente nunca alimentó los rumores que había alrededor de ella Simplemente ella parecía comiendo y pues decía no estoy bien bla bla bla Y bueno en un punto ella le haber dicho bueno pues si quieren decir que estoy secuestrado o que sea Bueno pues entonces denme algo de dinero o no sé déjenle saco algún beneficio a todo este caos Porque pues ya no pudo subir videos a raíz de tanto Porque les digo su último video que fue bueno hace ya mucho tiempo hace casi tres años eh, tenía casi 18 millones de visitas O sea, imagínense cuántas personas no le escribían comentarios Yo creo que ella sí se sintió como saturada de tanto comentario de mismo Y decidió retirarse Volvemos a la actualidad Tiene solamente 12 días que publicó un video nuevo El cual se titula Cake eh, Job regresó Tengo hambre, bueno, estoy muy hambrienta Y devoro todo, me devoro todo Entonces, se ve al principio del video cómo está... Pues yo creo que fue a comprar comida a algún tipo de buffet, porque se ve que está eh, poniendo cosas así como en toppers, que le llamamos aquí, o sea, en envases de plástico. Y después aparece pues en su lugar grabando. Ahora, una observación. Ella está igual, comiendo y así. Muchas personas empezaron a decir que no es Kate Job la original, que esta ya es otra persona, les voy a decir porque A pesar de que yo estuve comparando así como que, bueno, cuadro por cuadro, a ver... Entre el último video que subió hace 3 años y en este obviamente hay algunas diferencias, que es lógico, o sea, vean ustedes una foto de ustedes mismos de hace 3 años ahora y pues uno cambia, le cambia la cara, le cambia las facciones, le cambia este pues hasta la forma de todo, ¿no? Les cambia, yo desde 2019 a ahorita no me parezco nada, entonces bueno, ese es un punto lógico, ¿verdad? Um, en su nuevo video se puede notar que sí hizo un piercing aquí en el, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, aquí en la nariz, no me acuerdo cómo se llama la parte. Y también notamos otra cosa, sale mucho más cubierta de lo que salía en su último video, ¿a qué me refiero? Pueden ver aquí que tiene el cabello como pues cubierto, o sea, a lo mejor en una red y luego una tela encima, que esto también puede ser para que el cabello no se le venga a la cara a la hora de comer. Pero en sus otros videos, como que eso no era impedimento, o sea, se pone una colita o así y pues ya, pero se ha alcanzado a ver el cabello. Y aquí, definitivamente no. Por lo cual, a lo mejor, pues ya se cambió el tono de, de cabello y ella no quiere que, lo, que la distingan o no sé. Otra cosa diferente es que en sus otros videos, les digo, tenía su tela en la cara, pero con el hoyito en la nariz para respirar. Y en esta, curiosamente, no lo tiene. O sea, como ya se está cubriendo mucho más. Literal, ahora sí, solamente se le ve la boca. Lo cual que con la boca, pues, es ya bastante imposible que alguien reconozca a otro alguien, pues, simplemente por la boca. O sea, si fuera solamente los ojos sería más fácil, pero, pues, con la boca, pues, no. Entonces, está mucho más cubierta. Yo le chequeé hasta las manos. Pues, las manos no cambian, ¿verdad? Y a mí me parece ser que sí es. Nada más que acá está un poco más cubierta. Le digo... A lo mejor porque ella sabía obviamente que al regresar iba a ser el boom otra vez Porque pues todo el mundo se quedó con la especulación de que si se estaba secuestrada Cuando desapareció, pues ustedes creen que no leyó los comentarios de que Ay, miren, se le ve aquí, no sé qué, bla, bla, bla Entonces ella sabía ya perfectamente qué cubrirse para que la gente no empiece a decir cosas Esa es una teoría mía Pero hay otra que dice, no es Kate Job O sea, esta persona definitivamente es otra, no es Kate Job original Y pues nada más... Subieron contenido pues muy parecido o casi igual para que pues siga dando visitas YouTube y demás. Pero pues ya no es porque algo le pasó. Entonces, ¿ustedes qué creen? Puede ser cualquiera de las dos, pero sinceramente yo me inclino más a la que les digo yo. Se está cubriendo un poco más porque pues ya no le interesa que la gente esté hablando sobre si sí si o si no, bla, bla, bla. Eh, nada más aquí lo que me llama la atención, así como que una notita para tomar en cuenta. Fíjense en la forma de la nariz en la nueva, en el nuevo video. Y no notan ustedes como una diferencia en lo que es su nariz en otros videos. Porque la tiene como puntiaguda y acá se le ve pues mucho... Un poco a lo mejor más ancha y, y pues no tan puntiaguda. Que puede ser que por la misma tela te la esté aplastando, pero no creo que ese nivel. Pero bueno, les digo, según yo sí es la misma persona, pero ustedes díganme en los comentarios... Qué opinan. Obviamente este video tiene solo 12 días y ya tiene pues ya va para las 3 millones de reproducciones y todos los comentarios que tiene ese video es me alegra mucho que estés bien genuinamente nunca me había preocupado tanto por una persona este qué bueno que, que regresaste este bla bla bla o sea las personas de verdad sí estaban preocupadas porque pues estaba muy cañón como todo lo que representaba pues en sus videos ella se veía hasta un poco temerosa o sea así raro pero bueno me gustaría leer sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan? Si sí si es ella, es otra persona. Este Simplemente aprovechó toda la fama y toda la atención que le dieron. por pues Las mismas personas, porque realmente es que les digo, ella no dijo nunca nada. Eh, y pues para sacar un poco de provecho Puede ser y por qué no Pues muy en su derecho Estaban usando su, su imagen para decir y demás Pues díganme en los comentarios Ustedes qué opinan Y bueno fantasmitas Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Espero leer sus opiniones Y bueno, les mando muchos besos Nos vemos al siguiente Y los quiero mucho